llega uno de los modelos más esperados y aclamados por la prensa especializada, el nuevo Honda e. Su comportamiento ágil y dinámico, su diseño minimalista y una tecnología de vanguardia hacen que el Honda e sea el lanzamiento más novedoso del sector. Este vehículo eléctrico de carácter deportivo ofrece una gran respuesta dinámica, es ágil y extremadamente maniobrable. El Honda E ha sido diseñado para ser completamente diferente a todo lo que hayamos experimentado hasta ahora. Al sentarte en sus cómodos asientos, encontrarás un salpicadero totalmente digitalizado con hasta seis pantallas a color integradas, algo nunca antes visto en el sector. En su espacio interior, te aislarás inmediatamente del ruido y del bullicio, un entorno tranquilo y sereno como el de un salón. El Honda E disfruta de una autonomía homologada de hasta 220 kilómetros y en un punto de carga rápida podremos llegar al 80% de la capacidad de la batería en tan solo 31 minutos. Todo esto hace de del Honda i la opción perfecta para Canarias.